Esta ciudad te va a desangrar Eres joven Te pelearás por las sobras La seguridad se compra con sangre La tuya La de ellos La nuestra Comete un error. Y se acabó. Aquí nadie permanece con las manos limpias. Llegarás a despreciarlo. Tanto como yo. Pero esperé mucho tiempo para verlo otra vez. I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen. Lay me down up in the ocean. Until you see no motion. Right now, I can barely focus. I'm showing no emotion. On your knees. So...